Die Vision, einen Film zu drehen, in der die Schöpfung Regie führt und unsere Intuition das Drehbuch schreibt, führte uns in den Norden Montanas, zu einem internationalen Erdteilungstreffen, um dort einen Friedensbaum zu pflanzen. Hier begegneten wir den Mammus. Sie sind Gesandte eines uralten Volkes, den Aruaca, aus der Sierra Nevada in Kolumbien. Sie sind die Priester und die Hüter ihrer uralten Tradition und noch direkt mit dem Ursprung der Schöpfung, den sie Aluna nennen, verbunden. Diese Verbindung halten sie neben den Ritualen auch mit ihrem Poporo aufrecht, einem ausgehöhlten Kürbis, der mit Muschelkalk gefüllt ist. Damit befinden sie sich in Einheit mit dem gesamten Universum. Quiero decirle a mis hermanos y a mis hermanas I want to tell my brothers and sisters, que de este espacio en adelante, desde de este tiempo en adelante, from this time on, nace una nueva cultura, a new culture is born. originaria, an milenaria, ancestral, an ancestral culture. con conciencia espiritual. Con sobre la Madre Tierra over on, on earth, y sobre las leyes del universo. Nosotros desde este lugar sagrado, desde este tiempo sagrado, en el Norte de la Tierra, queremos de compartir el mensaje del Corazón del Mundo, de la Casa Sagrada de la Sierra Nevada, en ese sentido, porque nosotros somos conocedores del orden natural, de ese orden divino, de ese orden que nuestros padres espirituales nos dejaron en sus leyes escritas en los árboles, en los animales, en las aguas, entre nosotros con la madre tierra, la relación entre nosotros mismos como seres humanos, como culturas o como razas que habitamos o hacemos parte de la gran humanidad de la tierra. Nosotros somos portadores de ese mensaje, del mensaje de la espiritualidad de reconocer que todo lo que existe interactúa el uno con el otro, que todos nos hacemos falta, en armonía, en equilibrio y en paz. Cuando vimos que estos hermanos sembraron el árbol de la paz, nos dimos cuenta que ellos están por el camino correcto. Para nosotros la cultura arhuaca, cuando vimos que se plantó el árbol, nos hizo recordar la casa sagrada de la Sierra Nevada, porque allá nosotros también plantamos el árbol de la vida, el árbol del amor, el árbol del entendimiento. Y eso milenariamente y ancestralmente lo hemos protegido, lo hemos cuidado en absoluto silencio y en absoluto secreto. Muchas veces se habla de un árbol, o desde el, se habla de los animales, se habla del fuego, del aire, de los océanos, desde una oficina, desde un aire acondicionado desde ahí con todas las comodidades, con puro aparato y cable por aquí, por acá, pero no, no va a sembrar el árbol, no va a cuidar los animales a la montaña, no va a dar los tributos, el impuesto espiritual a esos elementos de la madre tierra. Si no está hablando nada más de una oficina con aire acondicionado, sabroso, así no, hay que ir donde está el bosque, hablarle al bosque, hablarle a los animales, hablarle a las montañas, hablarle al aire, hablarle al Padre Sol, así como lo hicieron ustedes, hermano. Cuando... Se pasa de la palabra a la acción, se armoniza la espiritualidad. Cuando yo, con cortas palabras, canto Eso es espiritualidad, eso es paz y es amor con los árboles con las plantas, porque ellos son principio y fin de todo lo creado. A hundirnos en el mundo de la espiritualidad, a reconocer que el árbol tiene vida, que las plantas tienen espíritus, que las montañas tienen espíritu, que el sol tiene espíritu, que la luna tiene espíritu. Y si nosotros somos conscientes de esa espiritualidad, podemos llegar a la gran transformación que la humanidad necesita. El gesto o la voluntad de plantar un árbol, nosotros lo entendemos es plantar la vida. Y allí estamos sembrando un futuro para las nuevas generaciones. En todos los niveles, desde las bacterias hasta los seres más grandes le va a bendecir con sus frutos, le irá a bendecir con su frescura, nos irá a nutrir de un aire puro. Y que en el mundo entero la sociedad plantaran este árbol, en cada uno en su corazón con una verdadera intención de la paz interna. Que hemos tanto armonizado en este encuentro, tenemos la gran seguridad que aquí ha empezado una gran plataforma del cambio de conciencia. Muchas gracias. Duni.